Ah, se hizo el anuncio eh, eh, la semana pasada, la creación de estos dos fondos, uno se llama Frocremi y el otro Focrea. Y eh, se espera que ya pronto, creo que hasta el mes de mayo máximo, eh, comiencen a entrar en, en operación. Eh, vamos a hablar de esto, ya estamos en contacto, sí, ya estamos en contacto entonces con la viceministra eh, Ivette Espinosa. Ella siempre tiene la gentileza de conectarse con nosotros para explicarnos todos estos temas. Le voy a dar la bienvenida. Ivette, ¿cómo está? Buen día. Antonio, le saluda. Como siempre, un placer tenerle en La Razón Radio. Uh, Antonio, un gusto... Eh el poder estar nuevamente en contacto con La Razón Radio, para dar a, como, a conocer la creación de estos dos fondos que tú señalabas. Uno es el, el Fondo de Crédito de Apoyo a la Microempresa, el POCREMI, y el otro Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud, que es el pocrea el artículo 4 de la ley 393 de servicios financieros establece que las entidades financieras deben cumplir con lo que es la función social. Uh -huh. ¿Esto para qué? Para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien. Y también en la misma ley establece que las entidades tienen que destinar anualmente un porcentaje de sus utilidades. Y esto tiene que ser definido a través de decreto supremo. Es así que el 28 de diciembre del 2022 con el decreto supremo 4847 se establece que los bancos múltiples y pyme tienen que destinar el 6% de las utilidades, como tú decías, utilidades que han alcanzado a 262.64 millones de dólares. Entonces, estos eh, 6% a es, un, alcanza un monto de 15.76 millones eh, de dólares, de los cuales se ha destinado el 2.8%, estamos hablando de 7.36 millones a lo que es el POCREMI y el 3.2%, que estamos hablando de 8.4 millones, a lo que es el POCREA. ¿Cuáles son eh, las finalidades que tienen estos dos fondos? El primer fondo, el Focremi, es de restablecer y mejorar la actividad económica de las microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos y conflictos sociales. Eh, Esto responde a este requerimiento, preocupación de estos sectores. Y el, eh, las características eh, del Focremi son que es... Um, el, a una tasa de interés fija anual del 6%, el monto máximo y el plazo de financiamiento dependen de lo que es la capacidad de pago del microempresario. Eh, el tema de la, eh, este destino puede ser destinado a capital de operaciones o de inversiones de actividades que sean productivas, de comercio o de servicio. Además, pueden utilizarse garantías que sean convencionales o no convencionales uh -huh. y también pueden tener la cobertura de lo que es el, el CP, que es el Fondo de Garantía para Créditos Productivos, eh, que también surge como parte de la, del cumplimiento de la función social eh, en la gestión eh, 2014 y también eh, contar eh, con la cobertura del FOGAGRE, que es el Fondo de Garantía Gremial, que también se constituye ah, para cumplir el tema de función social en eh, la gestión eh, 2022. Es importante señalar eh, que los que van a poder eh, dar, o, o los que tienen que dar estos créditos, son el Banco Unión, el Banco Solidario, el Mercantil, el Visa, el Banco Nacional, Banco Proden, FIE, Ganadero Económico, Banco de Crédito Fácil, e Ecofuturo y lo que es también el Banco O Fortaleza. En el caso del de el Focrea, este tiene como finalidad eh, otorgar financiamiento para emprendimientos que tengan jóvenes y también para lo que es el tema de educación, que puede ser de manera total o parcial, uh -huh. y los beneficiarios son los jóvenes comprendidos entre 18 a 28 años de edad. Características generales de este Fondo para Apoyo a la Juventud es que va a tener una tasa de interés del 6%, que es fija anual, un manto más, el monto máximo y el plazo de financiamiento igual está en función a la capacidad de pago, y en base a este tema de la capacidad de pago, en el cual tiene que hacer un análisis eh, en la entidad financiera, un análisis crediticio para el otorgamiento del crédito, se puede incluir para este análisis, para esta evaluación, lo que son los familiares eh, uh -huh. como codeudores y también garantes para poder responder o para poder respaldar lo que es ese crédito. Obviamente también eh, garantías pueden ser eh, convencionales o no convencionales. Puede ser eh, destinado a emprendimientos de actividades económicas productivas, de comercio y servicios, y también para lo que son los gastos educativos. En este caso de este fondo, quien va a administrar la entidad que está encargada de la administración de la Otorgación es el eh, Banco Unión. Eso en términos generales, las características eh, que tienen estos dos fondos eh, Antonio. Eh, viceministra, eh, en facilito, si yo soy un microempresario y creo acceder al FROCREMI, o si soy un joven y, creo, y quiero acceder al FROCREA, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los documentos que tengo que llevar? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Ya en mi, en mi entidad financiera, la que yo elija, digamos, para obtener estos créditos. En primera instancia, obviamente, como está destinado a los que han sido afectados, te van a pedir algún documento que demuestre que ha sido afectado por un factor climatológico o por los conflictos sociales que se han vivido. En virtud de eso, también, cada entidad financiera tiene una tecnología propia para establecer cuál es tu capacidad de pago, cuál es tu capacidad de generación de ingresos, y en función de eso... Obviamente, ya la tecnología que tiene cada entidad te van a pedir esos, eh, esa documentación adicional. Uh -huh. En el caso de los jóvenes, igual estar dentro del rango de edad, demostrar que tienes algún emprendimiento o que, obviamente, vas a continuar tus estudios, ¿no? Y para eso se requiere que estas entidades tengan un producto adecuado. Ahora, hemos oído que muchos de estos sectores se quejan que los requisitos eh, son muchos, eh, lo cual eh, no, no es tan así, porque eh, si eh, podemos ver, eh, más del 40% de los créditos han sido otorgados a las microfinancieras. Pero para evitar, digamos, que no sean utilizados adecuadamente estos recursos, es la ASFI la que va a pedir un plan a las entidades financieras uh -huh. de colocación de estos créditos y las proyecciones que tienen de colocación de los créditos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del objetivo que tienen estos dos fondos, es decir, que no se queden ahí estancados los recursos, sino que puedan ser realmente colocados y destinados a estos sectores que se han eh, elegido para esta para esta vez de lo que es el, el destino de los de lo que han sido las utilidades para el cumplimiento de la función social por parte de las entidades financieras. Expliquemos ahora, viceministra, un poquito por qué estos dos sectores. Tiene que haber seguramente un por qué. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los microempresarios? Primero, en el tema de los microempresarios, hemos visto que han sido afectados, eh, se han pedido eh, también que se pueda atender a estas necesidades. ¿no? Ellos viven del día a día. El hecho de las de los conflictos sociales ha afectado mucho a las actividades, a la generación de ingresos, ¿verdad? Y entonces en virtud de esto y a, la, a esta necesidad que se ha identificado y como este fondo tiene que cumplir con lo que es la función social, entonces se ha elegido a este, a este sector. no Y vale la pena señalar que es tanto el productivo, el comercial como el de servicios. Entonces... En el productivo está el sector agropecuario que ha sido afectado por temas uh -huh. climatológicos, generalmente para ellos es muy difícil acceder a créditos cuando eh, presentan, digamos, estas dificultades, entonces por eso se ha decidido crear este fondo para atender esta necesidad que ha sido identificada. En el caso de los jóvenes hemos visto que no hay un producto eh, que pueda atender a los jóvenes, ¿no? Es decir, el, el joven que ha salido bachiller, que desea tener un emprendimiento, como no tiene experiencia, porque generalmente en las, para otorgarte un crédito de microcrédito te piden cierta experiencia que hayas tenido en alguna actividad, y entendemos que pues eh, cuando el joven eh, quiere realizar esto, no, se, to, tiene esta limitación. Por tanto, por eso eh, se ha dado esta posibilidad de que a través de este fondo pueda, eh, si tienen emprendimientos, pueda tener este, este acceso a este financiamiento para desarrollar sus actividades. Y en el estudio, o sea, son muy pocas las entidades, no, yo no conozco la verdad de eh, productos destinados a, a este sector para que pueda continuar con sus estudios, ¿verdad? Entonces, para que pueda profesionalizarse, para que pueda especializarse y mejorar pues lo que son sus niveles de vida y también poder eh, hacer realidad las, eh, las proyecciones que tiene para su actividad profesional. Entonces, teniendo identificado estos sectores, se ha visto por conveniente en esta gestión destinar este 6% de las utilidades generadas por los bancos múltiples y pymes, a estos eh, dos sectores. Eh, viceministra, hablemos ahora un poquito de plazos. ¿Hasta cuándo tienen los bancos para presentar un plan a la, a la ASFI en este caso? ¿Y para cuándo cree usted que estos fondos ya puedan estar abiertos al público? Nosotros ya eh, hemos hecho conocer al ASFI para que requiera esta información, de todas maneras, el, el plazo es 30 días hábiles una vez que se reúnan las juntas de accionistas para establecer el destino de las utilidades de la gestión 2022. Entonces, en base ya a los plazos establecidos, eh, preveemos que hasta mayo, como máximo, ya deberían empezar a, eh, las entidades financieras a otorgar estos créditos con estos fondos que se han creado. Eh, viceministra me preguntan también o me piden que pregunte eh, jóvenes sí, microempresarios sí, eh, productos para la mujer, en este caso créditos eh, exclusivos para este sector, que tiene sus propias características también, ¿se ha pensado en algo así? Entiendo que el Banco Unión tiene un producto, creo, eh, eh, ¿se ha pensado algo así, viceministra? Sí, tanto nuestro Banco Unión como el Banco de Desarrollo Productivo ya tienen eh, eh, créditos o productos específicos para las mujeres, ¿no es verdad? Entonces, también con tasas preferenciales. Entonces, por, por eso hemos considerado que era importante en esta situación concentrarnos en estos dos sectores, ¿no es verdad? Y, y vemos también que hay otras entidades que están destinando créditos bajo las características que requieren las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar también que en el mercado, el acceso, en el mercado, en el sistema financiero, el acceso al crédito ha mejorado, hay una relación, hay una diferencia todavía, es 40% a las mujeres, 60% a los hombres, pero creo que esto ha ido incrementando, ha ido mejorándose, y como te digo, eh, el, el tema de los productos eh, específicos a las necesidades, eh, también se han ido desarrollando. Entonces, creo que en este momento... Eh, los jóvenes eh, pues no tenían un producto específico, y por eso la importancia también de que el Banco Unión sea el banco que coloque estos recursos. Y en el caso de las microfinanzas, como te señalaba, eh, por estas condiciones adversas que han tenido que atravesar y que ha generado pérdidas en la generación de sus ingresos, se ha visto también por conveniente eh, enfocar este sector. Además, no nos olvidemos que en el tema de los microempresarios, pues un alto porcentaje también son mujeres, mujeres uh -huh. emprendedoras, así Cierto. que si bien no está específicamente el tema de las mujeres, eh, sí acceden y sí llegan, Este el Focremi va a llegar a las mujeres, porque son también, o en su gran mayoría, eh, pues eh, mujeres las que se dedican, especialmente en el rubro del de comercio y servicios, ¿no es verdad? Entonces creo que es importante... Eh, y se está atendiendo a estos sectores eh, con estos dos fondos. Eh, viceministra, expliquemos un poquito eh, eh, esto de los, de las garantías, ¿es cierto? Es una palabra que todavía asusta a la población cuando les dices tienes que traer garantía, entonces, ¿por qué no le explicamos un poquito a la población qué son las garantías convencionales, cuáles las no convencionales y qué se está pidiendo en estos casos específicos de los fondos? Sí, generalmente antes los créditos te daban con una garantía hipotecaria, es decir, o tenías que dar tu casa, tu terreno, algo para hipotecar, si no no te daban el crédito. Aunque tuvieras demostrabas que tenías la capacidad para repagar el préstamo, generar el ingreso, te pedían eso como garantía, o garantía prendaria sujeta a registro, tu automóvil, tu camión, tu tractor, uh, algo que tú podías registrar, ¿no? Uh -huh. Con la ley se establece que no debería ser el tema de la las garantías una limitación, sino lo importante es tu evaluación de la capacidad de pago. Ahí se da la posibilidad de que tú puedas tener garantías no convencionales, es decir, por ejemplo, eh, si tú eh, te vas a prestar para eh, fabricar eh, alguna o vender, digamos, eh, eres agropecuario y, y te vas a prestar para comprarte más vacas que te generan leche, y eso lo vas a vender, por ejemplo, a La Pil o a Delicia o a otra eh, empresa lechera, eh, y vas a generar un flujo futuro eh, que te van a dar ingresos, eso lo puedes poner como garantía. Esa es una garantía, por ejemplo, no convencional que antes no se la podía o, eh, por ejemplo, si vas a eh, adquirir una maquinaria, obviamente esa maquinaria la vas a usar o los insumos lo vas a utilizar, no se lo vas a poder entregar a la, a la entidad o poner en, una, eh, en alguna institución eh, que te resguarde la garantía, también se puede utilizar esa garantía, ¿no es verdad? Entonces, esas son las garantías, eh, un tipo de garantías no convencionales que ahora la ley y bueno, en el sistema financiero, permiten acceder a estos créditos para obviamente tener una, un, digamos, una, un mitigador del riesgo que genera el, la posibilidad de no pago del crédito. Además de eso, eh, si tú no tuvieras, eh, digamos, estos, eh, ninguna de estos eh, tipos, digamos, de garantías o convencional o no convencional. Puedes tú acceder a los fondos de garantía. Si estás en el sector productivo, puedes acceder al, como te decía, al fondo de garantía productiva, al FOGACP. O si estás en el, eres, te vas a dedicar a servicios o comercio, estás en el, el sector gremial, puedes acceder al fondo de garantía gremial, que es el FOGAGRE. Entonces, ahí no hay una limitación. Puedes utilizar estos fondos que también se han creado eh, en cumplimiento de función social. Para que, ya te digo, y lo vuelvo a repetir, el hecho de no contar con una garantía no sea una limitación. Ahora, en el caso de la juventud es importante, sabemos, puede ser que la actividad te genere un ingreso, pero no sea lo suficiente, digamos, para el emprendimiento, entonces ahí puede entrar de garante eh, un familiar. Y bueno, si es para el estudio y tú no trabajas, no generas ningún ingreso, puede entrar como codeudor, es decir, Exacto. el que va a pagar es el eh, familiar, eh, eh, tu papá, tu tío, alguien que te va a respaldar y va a decir, mientras tú vayas estudiando, eh, la cuota va a ser pagada, por eso es un codeudor. Eh, cuando hay codeudores, más de uno el que deba, son varios eh, los que se hacen responsables del pago de crédito. Eso justo le iba a preguntar si en esto encajaba la figura del, co, del co-deudor y cuántos pueden ser, digamos, eh, puede ser el papá, la mamá, alguien más, solo el papá, solo la mamá, ¿por qué no le explicamos un poquito esto más al, al joven viceministra? No hay una limitación, por eso nosotros vamos mucho al, a la tecnología crediticia que les decimos o al uh -huh. producto que tiene que tener. En cada entidad financiera para adecuarse a esas características. Puede ser uno, puede dos, por eso en la normativa y en la, en la generalidad que hemos puesto, hemos puesto familiares, eso ya va a depender de cada caso, porque el crédito tiene que adecuarse a las necesidades particulares de cada persona, en el monto, en el plazo, en la forma que te voy a pagar, en el análisis que se va a hacer, cómo va a ser destinado el crédito. Entonces, eso es importante y para eso, obviamente, tiene que existir alguna tecnología, un producto que me permita rescatar estas necesidades y plasmarlo en un producto adecuado a la persona que viene a requerir el crédito. Perfecto, viceministra. Voy a aprovechar el, el contacto que tenemos con usted también para preguntarle primero. Eh, Hay otros dos fondos que no tienen que ver tanto con la gente, más bien sí con lo que llamamos gobiernos subnacionales. ¿Cómo están funcionando estos fondos que han sido creados específicamente para reactivar la inversión pública para proyectos, para obras en los municipios, en las gobernaciones? Eh, por favor, viceministra, no sé si la estoy agarrando en curva, pero sí tenemos algunos datos sobre eso. Eh, información de general, <ríe> no tan a detalle, eh, sí están funcionando y precisamente qué es lo que ha permitido que aquellas obras que estaban paralizadas porque no podían dar la contraparte, pues las gobernaciones o los municipios, lo están eh, con estos fondos se está dando esa posibilidad para terminar en muchos casos y continuar con eh, aquellas eh, obras que se tenían. De la información que te tengo, la mayor cantidad de los beneficiarios están en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y consideramos que esto es importante dentro de la, del aporte que tiene del, de la inversión que hace el Estado, que siempre lo hemos manifestado, que es un motor muy importante dentro de lo que ha sido la reconstrucción, la reactivación económica y en las cifras positivas que hemos podido demostrar en, eh, al cierre de la gestión 2022 Viceministra, también hemos eh, tenido la, la semana, bueno hace un par de semanas antes del carnaval esta medida que han eh, lanzado el Banco Central eh, en sociedad con el Banco Unión eh, sobre la compra de dólares a los exportadores, ya hemos dado una primera cifra de 4 millones que se han comprado, hay algunos avances más sobre esto, ¿qué evaluación puede hacer sobre los primeros días de esta medida? Te cuento que ya eh, entre el 14 y 17 de febrero, siete empresas han completado, la, exportadores, la liquidación de sus eh, exportaciones por el Banco Unión, y ese monto que tú decías ha subido a 10.7 millones de dólares. O sea, la medida realmente ha sido positiva, ha beneficiado a los exportadores, porque era lo que se quería era incentivar también a los exportadores y también beneficia, obviamente, a lo que son nuestras reservas, porque son divisas que están yendo a reforzar lo que son nuestras reservas internacionales. Por tanto, la medida sí ha tenido un efecto bastante positivo, ¿no es verdad? Y, bueno, también de la información eh, que hemos tenido, que han dicho que había alguna escasez eh, de dólares y todo lo demás, de la información que hemos tenido de casas de cambio, de entidades financieras... Esto está normal, o sea, no hay, eh, digamos, ningún impacto negativo, no hay algo que deba poble, eh, preocupar a la población, porque además eh, el tema del pago del incentivo que se ha dado está dentro de la banda eh, que se tiene para pagar precisamente tanto en la compra como en la venta de lo que son eh, los dólares, ¿no? No se olvides que tenemos para el tipo de cambio de compra un tema de 6.86 y para la venta 6.96, y lo que se les ha ofrecido a los exportadores es de 6.95. Entonces, dentro de la. Entonces, el hecho de que se está modificando el tipo de cambio, se está incrementando, etcétera, no es real. O sea, la población no tiene de qué preocuparse. El tipo de cambio se mantiene en los niveles que siempre han estado establecidos. Y bueno, nosotros vemos eh, de la información que ha podido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 que la medida ha sido positiva y, y disculpa, yo creo, quiero aclarar, o sea, los exportadores no iban a, a vender a librecambista, a detalle o esas operaciones se las hace, se las hace directamente con sus bancos, con los bancos corresponsales en el exterior. que Por tanto, nunca ha sido eh, pues parte de los proveedores de los librecambistas, los exportadores, ¿no? Entonces, consideramos que es importante que la población no haga caso de estos rumores, porque es, es lo que es, rumores nada más eh, que infundados además. Y bueno, nosotros estamos mostrando con cifras que la medida que se ha tomado ha beneficiado a los exportadores y también ha beneficiado a eh, tener eh, ingresos para, o divisas, perdón, para lo que son las reservas internacionales. Perfecto, viceministra, como siempre lo voy a agradecer la gentileza que tiene con la Razón Radio, gracias por todos los datos, por todas las explicaciones y hasta por todos los consejos que siempre nos da eh, todo esto en el ámbito financiero. Viceministra, que tenga lindo día, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Antonio. Y bueno, de nuevo, decida a la población que ya tienen estos dos fondos para que accedan tanto los microempresarios que han sido afectados ya sea por eh, temas climatológicos o por los conflictos sociales y que también nuestra juventud ya tiene la posibilidad de acceder a créditos para aquellos emprendimientos que quieran eh, tener o hayan pensado y también para continuar con sus estudios y a la población, pues llamar a la calma, eh, aquí tenemos, eh, eh, hemos demostrado las cifras que no hay de qué preocuparse con el tema de los dólares y el tipo de cambio. Perfecto, esta ministra, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias. Así, amigos, hemos tenido entonces una entrevista con Ivete Espinosa, ella es viceministra. Eh, nos ha eh, primero explicado esto de los fondos, que se los voy a... Eh, eh,